Buen día, en el día de hoy vamos a hablarles sobre los músculos del hombro y del brazo, mi compañera Grossmary y yo. Vamos a empezar inmediatamente con los músculos del hombro. Entonces, para su estudio, el hombro lo podemos dividir en cuatro grupos. Un grupo anterior, un grupo externo, un grupo interno y un grupo posterior. Entonces, el grupo anterior tiene dos planos. Un plano superficial, donde se encuentra el músculo pectoral mayor, y un plano profundo, donde tenemos ahí al subclavio y al pectoral menor. Y un grupo externo, donde está el deltoides y el, el un grupo interno, donde está el cerrato mayor o el cerrato anterior. Y un grupo posterior que tiene seis músculos. El subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor y el dorsal ancho. Vamos a empezar inmediatamente hablando sobre el músculo pectoral mayor. Entonces, este músculo, como podemos ver aquí, es un músculo grande que se encuentra en la parte anterolateral del tórax. En las mujeres está parcialmente cubierto por la mama. Este es un músculo grande, ancho, que se encuentra en la porción anterolateral del tórax. Y en las mujeres, como estaba diciendo, está parcialmente oculto por la mama, que estaría en esta parte. Este músculo tiene tres porciones una porción clavicular, una porción esternocostal y una porción abdominal. Entonces, pues dependiendo de la porción, va a depender el origen de cada porción. Aquí la porción clavicular se va a originar en, en la mitad interna del borde anterior de la clavícula, específicamente en esta parte. Entonces, en la porción esternocostal va a ir por todo el cuerpo externo acá. Y en la porción abdominal, en la vaina del músculo recto del abdomen, o también de los primeros 5 a 6 cartílagos costales, por acá. Entonces, sus fibras van a converger acá, hacia afuera, para terminar aquí, en la cresta del troquita y de la corredera bicipital del húmero, justamente acá. Entonces, ese músculo va a estar inervado por los nervios pectorales, pectorales lateral y medial. Y su función básicamente es ser un aproximador y rotador interno del húmero. Esa es una función global. Ahora, si nos vamos por porciones, la porción clavicular se va a encargar específicamente de flexionar el húmero. Y las otras porciones van a ser extensoras cuando el brazo se encuentre flexionado. Aquí tenemos una vista posterior, una imagen 3D, cómo se ve ese músculo ahí, esa gran masa. Y una vista anterior, aquí, pectoral menor. Este es un músculo que se encuentra ya en el mismo grupo anterior, pero en el plano profundo. Este es más pequeño y se origina de tres lengüetas musculares acá, desde la tercera, cuarta y quinta costilla. De sus fibras van a ir hacia arriba y hacia afuera. Para eh, terminar aquí, en este tendón, que es específicamente el borde interno de la apófisis coracoides en la escápula. Este músculo va a estar inervado por los nervios pectorales, al igual que el pectoral mayor, eh, lateral y medial. Su principal función va a ser es que desciende y la protracción de la escápula. Aquí lo podemos ver en una vista anterior. Ahí se puede ver cómo está en el borde interno de la apófisis coracoides, muy bien, ahí se ve, de los 3 a 5 costillas, cómo suben las fibras y aquí una vista lateral. Aquí está el músculo subclavio, este músculo es pequeñito y tiene una forma fusiforme porque en el centro es como más gordito y en los lados es así achatadito, entonces ese músculo se origina aquí en la cara superior del primer arco costal y se dirige hacia arriba, específicamente en la cara inferior, en la parte media de la clavícula, en algo que se llama el canal subclavio, ahí se inserta. Este músculo es inervado, muy fácil de aprender porque tiene el nervio, tiene el mismo nombre del músculo, el nervio del subclavio. Y su función es estabilizar esta parte de aquí y ancla y desciende la clavícula. Aquí tenemos una vista lateral, como se ve, aquí, aquí y acá. Acá se ve mejor. Y también está cubierto por el pectoral mayor. Este es el músculo deltoides. Este músculo es muy importante porque es lo que le da como la forma aquí a nuestro brazo. Tiene tres porciones. Una porción clavicular. Porción clavicular porque nace en el borde anterior del tercio lateral de la clavícula. También tiene una porción acromial. Porque nace en el borde lateral de la cromión. Y una porción espinal porque nace en el borde inferior de la cresta de la espina del escape. Y se inserta aquí. Uf. Entonces, si se fijan, aquí en esta parte, las fibras van a ir como hacia detrás. En cambio, las fibras de la porción espinal van a dirigirse hacia adelante. Y las fibras de esta porción, que sería la acromial quedan así rectas, en una línea vertical. Para terminar aquí, eh, la parte media, justamente la deltoidea, la famosa deltoidea del húmero. Y ahí se inserta. Y es fácil de aprender porque, como queda en esta parte, pues, eh, está inervado por el nervio axilar, como que por lógica. Y también, según la, la función más, pues, según la funcia, eh, las porciones. Entonces, ese músculo, la porción clavicular va a, ser, va a ser flexora y rotadora interna. Y la porción espinal va a ser extensora y rotadora externa del húmero. Porque van a trabajar en función al húmero. Aquí se ve bien, bien, bien. Mira, aquí tenemos una vista anterior y una vista lateral. Mira lo que les decía aquí, que las fibras de la porción eh, clavicular van hacia detrás y las de la porción espinal hacia adelante, y estas se quedan rectas. Para terminar aquí, la deltoide. Como una vértice ahí, por eso voy deltoide. Este músculo, muy importante... Es un músculo que se encuentra en la región aquí, lateral, de la región axilar. Es bien grande y tiene una inserción a sí mismo muy amplia. Y se divide en tres porciones. Una porción superior, una media y una inferior. Entonces, esa porción superior va de las dos primeras costillas. La porción media va de la tercera a la quinta costilla, en cuanto a su origen. Y la porción inferior de la sexta a la novena. Entonces, podemos decir, así en sentido general, que su origen va de las primeras nueve costillas para terminar aquí, en el borde medial de la escápula. Entonces, este tiene una función muy importante porque se encarga de la protracción de la escápula y de mantenerla como pegada a la pared torácica. Y está inervado por el nervio torácico largo. Voy a enseñarles una foto ahora, aquí se ve muy bien. Miren aquí los orígenes de las primeras nueve costillas y cómo se inserta en el borde medial de la escápula, y esta foto se las puse para que vean cómo se desarrollan los boxeadores, este mano empaqueado no sé quién es el otro, pero se ve bien ahí, cómo se está desarrollado. Y tenemos también el músculo subescapular, muy importante este músculo, porque ya vamos a entrar en lo que sería el manguito de los rotadores. Entonces si vemos, este músculo está como adaptado según la forma de la cara anterior de la escápula, como vemos aquí, y se va a originar ahí mismo, en la fosa subescapular. Entonces, sus fibras van a converger como hacia afuera, hacia el exterior, para terminar aquí, en la tuberosidad menor del húmero. Entonces, eh, una cosa muy importante es que, como que le da estabilidad a la articulación glenomeral, o sea, que mantiene la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea de la escápula, como podemos ver aquí. Entonces es un rotador medial del brazo, por eso pertenece al a los músculos del manguito rotador y va a estar inervado por, eh, por los nervios subescapular inferior y superior. Y les puse una vista anterior solamente. Aquí está, bien, bien se ve aquí. Tenemos el músculo supraespinoso. Recordando un poquito la anatomía de la escápula. Su cara posterior se va a dividir por esto, que es la espina de la escápula. Entonces, esa espina divide la cara posterior en una parte supraespinosa y en una parte infraespinosa. Entonces, el músculo supraespinoso va a nacer en la fosa supraespinosa. Para terminar aquí, en la faceta superior de la tuberosidad mayor del húmero. Aquí. Entonces, ese músculo también es parte del manguito rotador y se encarga de la rotación interna del húmero. Y está inervado por el nervio supraescapular. Aquí una vista posterior en 3D de cómo se ve ese músculo. Y le damos el infraespinoso. El infraespinoso se va a originar en la fosa eh, infraespinosa de la escápula y sus fibras van a converger para terminar aquí, en la carilla media de la tuberosidad mayor del húmero, justamente aquí. Entonces, también es parte de los músculos del manguito rotador y su función es rotar lateralmente el brazo. Y está inervado al igual que el músculo supraespinoso, por el nervio supraescapular. Aquí se ve bien, supraespinoso, infraespinoso. Ok, entonces voy a dejarlos con mi compañera Gross Mary, que va a continuar hablándoles. Eh, yo les voy a continuar hablando sobre los músculos del hombro, principalmente con el músculo, voy a continuar con el músculo redondo mayor, es este de aquí. El músculo redondo mayor es un músculo alargado y aplanado y además es grueso y se haya situado inferiormente al músculo redondo menor que es este de aquí. Este se extiende desde lo que es el ángulo inferior de la escápula hasta lo que es el surco intertubercular del húmero. Que inserta por aquí abajo. Aquí podemos verlo más claramente. Su inserción es en el, específicamente en el labio medial del surco intertubercular en la superficie anterior del húmero. Su inervación está dada por el, por el nervio subescapular inferior desde C5 hasta C7. Su función, es, su función es la rotación medial y externa del brazo en la articulación glenohumeral aunque también es un gran aductor del brazo. El músculo redondo menor eh, se encuentra aquí, por, sobre, se encuentra superiormente a lo que es el, el músculo redondo mayor, tiene su origen en la fosa infraspinosa de, de la escápula, eh, se encuentra dos tercios superior a lo que es la franja, la franja ósea, aplanada en la superficie posterior del escápula. Eh, también podemos decir que su inserción eh, se encuentra en el troquice del húmero, específicamente en la carilla articular inferior, en la superficie posterior. Su inervación está dada por el nervio circunflejo, eh, o también llamado nervio, nervio axilar y va a comprender desde lo que es la C5 hasta la C6. Su función es la rotación externa del brazo, al igual que... Como al, ser, al formar parte de, del músculo, de los músculos del manguito rotador, eh, es por esto que eh, su, eh, también hace la función de lo que es una rotación, eh, rotación lateral y externa del brazo, en la articulación gleno húmeda Aquí podemos ver que al ser diseccionado, eh, lo que ya les había mencionado, sobre eh, su origen en la fosa eh, infrespinosa y la inervación. Ahora irrigación, esa era la arteria, ¿Dígame? irrigación. Eh, sí, perdón, la inervación. Sí. Irrigación. Okay, era, um... Eran arterias las que mostró. Ah, perdón. Yo voy a hacer un paréntesis aquí porque como yo hablé de la mayor parte de los músculos que conforman el manguito rotador, pues voy a decirles brevemente eh, que esto es una, lo que mantiene estable el hombro y algo muy importante es que gracias a ese conjunto de tendones es lo que le da como, es la articulación de mayor movilidad a nuestro cuerpo, la que tiene más amplia variedad de movimientos, entonces, eh, cuando algo se daña y cualquier tendón eh, queda como lesionado, eso puede causar una tendinitis o una bursitis. Eh, puede pasarla, por favor. Ok, ahí vemos una tendinitis. Eso es básicamente cuando eh, un tendón queda como pellizcado y se inflama. Eso puede ocurrir por el síndrome del impacto o que es lo mismo con esguince, que es cuando por un movimiento brusco uno de los tendones queda pellizcado, agarrado así. Causando inflamación, eso también causa muchísimo dolor y eso se puede resolver con una inyección eh, para el dolor, eh, también se puede dar fisioterapia y en el peor de los casos se necesita una cirugía, pero eso, no, eso ya cuando se complicó la cosa, eh, pasa la prisa. Y aquí tenemos la bursitis, que es también cuando se inflama la bolsa sinovial. Eh, algo que se me olvidó decir sobre la tendinitis es que en algunas ocasiones existe un depósito de calcio, se va depositando calcio, calcio, calcio ahí, y ahí se crea como si fuera una costra y eso duele muchísimo, y también para eso eh, con inyecciones, eh, fisioterapia y cirugía. Entonces aquí ya hablando bien de la bursitis, es cuando hay una inflamación en la bolsa sinovial, y esto puede ser también a causa de una caída, de cualquier lesión. Eh, también el síndrome de, de impacto, un S15. Entonces, ahí lo que pasa, igual. Se puede resolver con una cirugía, en el peor de los casos, pero también con fisioterapia. Eh, muy bien, yo y ahora le voy a continuar hablando sobre los músculos superficiales del dorso. En realidad, solamente les voy a mencionar dos que también se encuentran dentro del rango de lo que son los músculos eh, del hombro. El músculo dorsal ancho este es un músculo ancho este, perdón, el músculo dorsal ancho es un músculo grande y aplanado, eh, también es un poco triangular, es este de aquí. Eh, se encuentra, su origen se encuentra en lo que es la vértebra, en la vértebra torácica, al igual que en las vértebras lumbares, por aquí, y en la cresta ilíaca. Los movimientos asociados con este músculo dorsal ancho eh, son, incluyen lo que es la extensión, la aducción y la rotación interna del miembro superior. El dorsal ancho también puede deprimir lo que es el hombro, al igual que eh, también puede evitar el desplazamiento, el, eh, puede evitar su desplazamiento. Es por esto que debemos incluirlo en los músculos de, del hombro, a pesar de que no se encuentra directamente aquí, sino que viene siendo un músculo superficial del dorso. Su in, eh, iner, inserción esa, eh, se encuentra en el suelo del surco inter, intertuberositario del húmero, por esta porción de aquí. Y su inervación está dada por el nervio toracodorsal Aquí podemos ver la forma que adopta este músculo de los aranches, Y aquí encontramos <coughs> eh, que el músculo de los arancho también, eh, a pesar de que... Eh, tiene como una, una función principal lo que es adductir y extender el brazo igualmente. El músculo trapecio es también un músculo eh, superficial del dorso, dado que tiene una inserción en la escápula en una, parte, en una visión anterior. Aquí podemos ver una, una visión posterior y ve, comprendemos que eh, tiene una longitud bastante amplia y eh, al ser tan amplio tiene eh, una gran variedad de orígenes, aquí podemos ver eh, una que lo comprende más, más alargado, se origina en lo que es la línea curva superior del occipital al igualmente que en el, en el ligamento cervical y en la apófisis espinosa eh, de todas las vértebras dorsales, su inserción es eh, como ya mencioné en la escápula y en la clavícula, pero eh, específicamente, vendría siendo un tercio lateral de la clavícula, al igual que en el acromio y en la espina del escápula. Su inervación está dada por el nervio accesorio eh, y comprende desde lo que es C3 a C4. Y su función es girar y elevar la escápula, aunque también ayuda en lo que es la rotación del escápula durante la aducción del húmero por encima de... De, de, del horizonte al igual que las fibras superiores que también ayudan a, a elevar mientras que las fibras centrales abducen y las fibras inferiores eh, descienden la escápula. Ahora les voy a estar hablando sobre los músculos del brazo. Los músculos del brazo se dividen en, en dos grupos, un grupo anterior constituido por los músculos flexores y un grupo posterior que está constituido por los músculos extensores. Estos dos grupos eh, musculares están Separados por un tabique osteofacial eh, que forma, <coughs> perdón, que forma parte medial del húmero y a cada lado eh, están separados por dos láminas fibrosas transversales. <coughs> el grupo anterior es el grupo. El, gru el grupo anterior comprende tres músculos que son el músculo bicepbracial, el músculo braquial y el coracobrachial. Estos tres músculos se hallan dispuestos en dos planos: un plano superficial y un plano profundo. A continuación vamos a ver primero lo que es el plano superficial. En el plano superficial encontramos el bicebraquial, que es este de aquí. Este se comprende por dos cabezas, una cabeza, la una cabeza corta y una cabeza larga. A pesar de lo que podemos confundirnos, porque aquí se ve como que esta sería la cabeza corta, pero en realidad es la cabeza larga, y esta es la cabeza corta. Esto se debe a que la cabeza larga eh, tiene su origen en realidad en lo que es el tubérculo supra glenoideo del escapula, atraviesa, de de es, eh, atra atraviesa esta zona de aquí que es, eh, viene siendo lo que es la corredera bicipital al igualmente que atraviesa el ligamento transverso del húmero, aquí podemos ver en realidad dónde está su origen en el tubérculo superglenoideo del escapula. La cabeza corta eh, eh, se, se origina en esta parte de aquí que es la apófisis coracoide Mientras que su inervación, eh, su inserción, perdón, mientras que estos dos se unen eh, y tienen una inervación conjunta en ese, eh, en la tuberosidad del radio por este ligamento. Y su inervación está dada por el nervio musculocutáneo, su función es la flexión y supinación del antebrazo. El músculo coracobrachial se encuentra en un plano profundo. Luego de, de hacer una disección de lo que es el músculo bicebraquial, eh, lo encontramos eh, en esta porción de aquí. El músculo coracobraquial tiene su origen en la apófisis coracoide eh, a través de un ligamento en conjunto con el músculo bicebraquial. Es el único músculo que es perforado directamente por un nervio. Eh, su inserción se encuentra en el húmero aquí en esta zona de aquí, y su inervación está dada, como ya mencioné, por el, músculo, por el nervio músculo cutáneo. Y su función es la flexión eh, del brazo, al igual que llevar el antebrazo, eh, eh, también se ocupa de, de, de flexionar el brazo. Ahora vamos a hablar del músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial, aquí podemos observarlo más claramente, este músculo eh, se origina en la apófisis coracoide y, se insert, eh, y su inserción es en el húmero, aquí. Su inervación es el, el nervio eh, músculo cutáneo y su, flex, y su función igualmente es la flexión del brazo. El músculo coracobraquear eh, es, el músculo, es un músculo alargado y aplanado, eh, se encuentra an, eh, apla, aplanado anteriormente de anterior hacia posterior. Está situado en la parte superior de, eh, y medial del brazo y se extiende desde la apófisis coracoide hasta la cara ante, anteromedial del húmedo. El músculo eh, brachial eh, también se encuentra en un plano profundo. Es El músculo el músculo el brachial es ancho y aplanado. Este es, eh, es voluminoso y está situado inferiormente al músculo coraco brachial. Este músculo tiene un origen, tiene su origen en el húmero, esta porción de aquí, y se inserta, bueno su inserción es en la apófisis coracoide. Su inervación está dada por el músculo cutáneo, este músculo eh, se encuentra en la articulación del codo y se extiende desde el húmero hasta el extremo superior del cúbito. Eh, la función de este es la flexión del antebrazo, eh, al igual que los demás. En el grupo posterior encontramos únicamente un solo músculo, que es el trícebraquial. Este músculo trícebraquial eh, está eh, este músculo ocupa lo que es toda la región posterior del brazo y se extiende desde, desde la escápula. Y desde la escápula y el húmero, ya que tiene tres cabezas. La más larga se extiende hasta. La más larga se extiende desde, eh, desde la escápula, eh, perdón, desde, ajá, desde la escápula. Y eh, la cabeza del vasto lateral se extiende desde el húmero aquí, en esta porción de aquí. La, el origen de la cabeza larga eh, se encuentra en específicamente, específicamente en el tubérculo infraglinoideo de la escápula, por aquí. Y el vasto lateral se encuentra en la superficie posterior del húmero. El vasto medial no lo podemos observar en esta vista, sino en esta de aquí. Dado que para poder observarlo eh, tendríamos que eh, diseccionar lo que es la, el vasto lateral. Ahora, en esta porción de aquí podemos observarlo. Este tiene su origen en la superficie posterior del húmero. Y ambas, eh, las tres cabezas se unen bueno, y tienen una inserción en lo que es el oleo, oleocrano y su inervación está dada por el nervio radial y comprende desde lo que es la C6 hasta la C8. Su función es la extensión del brazo, aunque también puede, eh, también eh, participa en lo que es la función del antebrazo, dado que aquí es donde se, eh, se inserta. Eh, dentro de las lecciones podemos encontrar eh, la tendinitis cervixe, que es o también llamada ruptura del tendón del vixe. Eh, esa la podemos encontrar. Eh, es, o sea, lo que pasa aquí es que en, la extremidad super, eh, en las extremidades superiores es relativamente infrecuente. O sea, con, en general casi no, no ocurre lo que son las ruptura de, de los músculos o de los tendones CS. Pero, eh, sin embargo, puede ser, eh, una de las estructuras que sí es común es la tendinitis del, del bíceps. ¿Por qué? Porque aquí eh, se, rompe, eh, se rompe con mayor frecuencia lo que es eh, la cabeza larga del bíceps brachial. Aquí podemos verlo. Aquí puede ocurrir una inflamación o una ruptura de, de este tendón. De forma aislada también puede tener un, un efecto pequeño, pero un efecto, en lo que es la función de la extremidad superior. Pero ocasionalmente eh, sucede lo que es una deformidad, que es característica de esta fructura. En el co, Se puede formar como una especie de codo en lo que es la parte eh, superior del miembro, del miembro superior. Aquí podemos ver que está roto. Aquí está básicamente normal, aunque en algunas ocasiones se puede inflamar. Otra lesión común es la tendinite del tríceps. Eh, aquí también se puede, puede ocurrir lo que es una inflamación en, en la parte de la inserción de este, y esta es una lesión por sobre, sobre uso de este músculo. Es común que cause bastante dolor y una pérdida de la, de la funcionalidad. Aunque no siempre puede ser por sobreuso, también puede ser eh, por una enfermedad metabólica, como la diabetes o el hipersteroidismo. También puede eh, esta fractura también es común en personas que practican algún deporte. Algunas personas lo llaman eh, la enfermedad del golfista. Y pues hasta aquí, gracias por su atención.